Tiene nuestra salud con la ley física del desdoblamiento del tiempo? No, no, ah, no está. ahí estamos, los, los planos. Empezar a observar nuestro... Eh, existimos en, en diferentes planos, en diferentes velocidades. Entonces, somos observadores virtuales de esta realidad en distintas velocidades. Eh, el observador del pasado sería el que nosotros en el presente estamos permanentemente observando todo lo que nos pasó en el pasado y todos los programas de supervivencia que nos hacen eh, reaccionar y tener sintomatología que viene del inconsciente, por ejemplo me quedo sin trabajo y se dio jugos gástricos porque pienso como que me voy a morir de hambre, pero esto es, es inconsciente. Por ahí, yo tengo otros recursos Pero en mi inconsciente tengo este programa De que si me quedo sin trabajo me voy a morir de hambre Por ahí, en realidad no va a pasar eso Pero yo ya empiezo a segregar jugos Termino con una úlcera Y no entiendo por qué es Esa sería una lógica De la divergencia ¿No? Eh, entonces Nosotros estamos funcionando De acuerdo a observadores del pasado Programas de supervivencia Con una lógica de divergencia o de separación sí, o podemos empezar a funcionar poniéndonos en punto cero neutral en relación y en referencia a esta observación del, del observador del futuro que seguía guía eh, por su intuición y tiene una lógica convergente, o sea siempre la respuesta va a ser la más intuitiva que viene de otra velocidad no racional, sorprendente más neutral, más, más un, eh, cohesiva de todos los elementos del universo, más en conciencia de todos los elementos. ¿sí? Eh, estar en coherencia eh, significa estar alineados en los distintos planos de existencia con referencia a nuestros planos más veloz o esencia original. Ahí tendríamos un estado de salud, estando en coherencia con este observador de mayor velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Conectando con la intuición, conociendo estas leyes universales, como esta del desdoramiento del tiempo, y a la noche tener la relación activa con nuestro doble, en donde le vamos, digamos, le vamos pidiendo que nos arregle los futuros potenciales. ¿sí? Eh, y nos derivamos a este doble, digamos, derivamos a este doble para estar en sintonía con este observador, ¿no? con estas leyes universales de, de, de que estamos en desdoblamiento. ¿Y qué sería alinearnos? Es alinearnos con nuestro ser coexistente de mayor velocidad, ¿sí? eh, teniendo en cuenta que somos observadores creadores de nuestra realidad. Que cada donde ponemos observación, es en observación, esa es la realidad que vamos a tener. Si la tenemos en el pasado, repetimos el pasado y nos carga y nos pesa. Entonces, ¿queremos crear una realidad nueva? Soltemos el pasado, no queda otra. No se puede venir nada nuevo si no suelto lo viejo. Y derivo en la noche al doble, alineando con el cero original. El resultado es, se van soltando viejos programas biológicos y creencias que sostienen hábitos. Reseteamos a neutro, soltamos los programas a punto cero. Se activa un nuevo observador del futuro. ¿Por qué digo se activa? Porque si estamos muy con el observador del pasado este está, pero este inactivo, no lo uso generemos nuevos canales por donde fluye el agua y le baje la montaña por un nuevo canal este observador del futuro en más veloz, más coherente con nuestro eh, nuevo propós con nuestro propósito que sería una nueva lógica de existencia una nueva perspectiva universal más universal que une todos los elementos del universo ¿no? y así podemos ir generando soltando los hábitos viejos, estando alineados en el tiempo presente, conectando con el observador del futuro, entrar en mayor coherencia y permitir que nos baje información y en ese vacío o neutral podemos generar estos nuevos hábitos. Esa sería digamos, la relación con, con la salud y con el cambio de hábitos de vida y con la alimentación más consciente. Visto de esta manera, no es tan difícil como parecía, es más liviano y no hay que ponerle tanto peso en la voluntad. Porque en realidad es entregarse a que cuando nos viene esta nueva información, como le pasó a Agustina, yo dejo de reaccionar. No tengo que hacer un esfuerzo cada vez que hay mi madre por tratar de no partir la en la cabeza porque estoy enojada, porque me hace siempre... No, porque directamente la reacción no está... Entonces el cambio es sin esfuerzo. Lo único que hice fue empezar a ser consciente de mi doble y derivarle para que me traiga el mejor potencial o mi mejor futuro. Y otra cosa que no sucede es empezar a alinear con nuestro mejor o mayor potencial de vida, con lo que vine a hacer, con mi propósito. Y eso es fundamental, entender cuál es mi propósito en esta existencia. ¿No? Bueno.